Toda la, la obra pública que se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe en este año y medio, la verdad que ha crecido enormemente. Eh, vamos a poder, eh, a través de los distintos eh, actores que están firmando este convenio, como la, la Cámara de la Construcción de la Provincia, como sí si también la UOCRA, que va a ser la que va a llevar adelante las capacitaciones, cada este, persona, cada... Joven, cada mujer que tenga eh, un plan o que participe de programas sociales va a tener la posibilidad de capacitarse. Esta capacitación le va a permitir poder acceder a un empleo formal eh, que se va a llevar adelante a través de la obra, de la obra pública. Para nosotros es eh, algo fundamental, es un desafío enorme. En momentos difíciles que, que nos ha dejado crisis económicas de de años anteriores que han impactado fuertemente en lo social y sobre todo en la falta de trabajo, como así también se fueron agudizando por el tema de la pandemia. Bueno, este desafío de poder lograr que a través de la capacitación en el oficio de la construcción eh, muchos jóvenes y mujeres puedan hacer un trabajo formal es eh, un poco las la políticas públicas que ha fijado eh, el gobernador Maperotti, así que es un desafío poder llevarlas adelante en este momento concretamente. Desde provincia hay distintas políticas públicas, distintos programas para trabajar el empleo joven. Estuvimos esta semana también haciendo la presentación junto a los ministros y las cámaras de, de mi primer empleo. Y esta, este trabajo multiagencial es fundamental sobre todo articular el Estado con, con quienes protagonizan estos procesos, con las distintas cámaras, los distintos representantes de la sociedad civil, para hacer una, una conexión, un círculo virtuoso de generar empleo digno a partir de herramientas que ya existen y transformarlos para mejorar la sociedad y la posibilidad de que estos jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral.